En este en este video vamos a ver cómo se puede trabajar la importación de, de archivos de, de AutoCAD o el linkeo o importado de archivos de, de AutoCAD para Revit y lo que lo que pues acá está un archivo que es en, de, de la Vilsawa, que es muy conocido pues de todo el mundo. Entonces, este, estos archivos, lo importante es que, pues, es, o sea, eh, no puede ser cualquier archivo, ¿no? Tiene que ser un archivo, pues, que esté bien trabajado. Y que, y que podamos gestionarle todo el trabajo de capas y el trabajo de, que, que, está hecho acá. Ojalá, así como está, pues, tiene por lo menos nombres que, tiene nombres en español y en inglés, bueno, porque está trabajado por, por habla hispana e inglesa también pero que no tenga errores digamos de que no tenga que se ha trabajado con pues con líneas este es un archivo que está en 3d pero se ha trabajado pues con líneas eh, bien de manera pues correcta ¿no? y ojalá así como ejes pues manteniendo todo el estándar para que no tengamos ningún problema después pues nada de que los layers ahí puestos y bloqueados ni purgados ni Mejor dicho, trabajar en orden muy bien el archivo antes de, de importarlo aquí en Revit, porque si no se van a volver locos. Entonces, eso sí es importante desde un principio. Eh, y si tienen bloques y todo esto, pues ojalá también bien trabajados, porque todo esto es peso del archivo que va a generar un poco de errores después. Y, y así no lo. depende cómo lo vayan a trabajar, pero. Pero en este caso, pues, o sea, así de la manera, digamos, que sea dentro de los parámetros estándar para poder trabajar, pues. Eh, no importa qué cantidad de capas tengan pero que estén bien trabajadas y los volúmenes y si está en 3D porque este es el caso, aquí está en 3D está todo el archivo en 3D, todo modelado en AutoCAD y destruido por capas y los muros como es todo como es, como está, como debe ser pues eh, entonces también lo otro importante pues las unidades, eso yo siempre lo digo en todos los vídeos y, y, y también en todos los programas, porque es que si no trabajamos esta, esta parte de unidades pues nos va a generar, aquí en Procide ser International eh, nos va a generar un poco de problemas después y, y eso no, no es bueno, sí porque pues eh, los, las unidades son importantes en todos los programas y el modelo lo, como se esté trabajando tiene su unidad y tiene su, su distancia, tiene mira, su ángulo, todo su referencia en X con respecto al aluxicon al, al eje 0, al punto 0, todo viene de esa manera. Si lo trabajamos, pues de esta forma, no vamos a tener problemas. Bien, entonces esto ya lo podemos guardar y lo cerramos. Y vamos a ver al punto que es eso. Es sencillo. Eso no, que yo ya tengo un ejemplo vea, ahí hay y eso es muy sencillo. Vamos a generar un nuevo proyecto. En arquitectura, puede ser arquitectura o construction, esos son muy similares, pero yo casi siempre trabajo en arquitectura porque tiene los muros y algunas cositas de templates sí. y sobre todo visualización un poquito mejor, pero el resto eso es igual. Eh, y también pues que tengan, obviamente, digamos como ese que tenía ahí, esa gestión básica de modelo, eh, tiene ese que me botó ahí, es, es el eh, Visibility Graphics, acá uno puede mirar todo lo que está importado, si es que lo tiene, ¿no? Eso ya es el resultado final pues, de lo que veríamos. Pero para este caso, pues, simplemente aquí ya, pues, en este, en este, pues, acá para mostrar cómo queda, ¿no? Pero, pues, igual, aquí en 3D, pues, como se ven las plantas y todo. Pero eso no, pues, ya lo, ya lo vamos a hacer. Eso no tiene ninguna ningún problema. Eh, eh, cuando, está, cuando está así como está en el anterior, pues, está por plantas. Pero como en este archivo, como se pudieron dar cuenta, pues, está, nada más, está todo unido. Pues, pues no importa, lo podemos insertar o le podemos dar en link cat, o importar cat. Linkad, link, cat. link cat se puede, pero link cat, pues es si seguimos trabajando en el proyecto de AutoCAD. Para este caso, pues podemos utilizar cualquiera. O sea el importar cat la diferencia es que trae todo lo que hay ahí. Entonces, pues importa vector data, de ahí dice de todos los programas de programas de, de de autocad para RAE, de cad para RAE. voy a importar drawing yo okay, creo que podemos trabajar con link cat y, y cogemos el archivo lo pegamos aquí pues ya sabemos dónde está esto no autodetecta no, porque ya sabemos que está en milímetros y esto tampoco porque no necesitamos que corrija nada porque ya lo hicimos nosotros en preservar y abrir y aquí preservar bueno esto para qué es no para qué es esto los colores si va a cómo va a manejar los ledgers es esto eh, este lo vamos a dejar en all porque es todos los que queremos importar milímetros a origen a origen esto es muy sencillo esto no tiene tanto complicado en cuanto que sepan que están haciendo porque si le damos allá a lo loco pues vamos a tener problemas a abrir y ya aquí nos va a salir la planta en milímetros como es porque la plantilla ya viene en milímetros no recordar eso siempre los, los, los archivos traen sus unidades, los templates, lo mismo en AutoCAD también, autocar también trae su template, todo trae template, aquí mire entonces si, si no lo trabajamos pues de esa forma vamos a, a enloquecer este inclusive a como está linkeado nos reconoce las lo podemos soltar yo creo si sí, lo podemos soltar ahí está pineado eh, por lo que está con, con respecto al, al, al eje 0 al punto 0 pero aquí lo volvemos a pinear y no hay ningún problema porque en realidad aquí esto es un archivo 2d que nos muestra pues contenido en 2d y en 3d pero eso no aún y aquí no ni siquiera no solo nos aparece nos aparecen ciertas partes porque no importa tal vez todo para lo que necesitamos no, no, pues si lo queremos que se vea todo le damos con el otro importar este aquí si sí nos sale todo el vector data en 3d y 2d y todo pero para este caso lo que nosotros necesitamos es ver estas plantas, e inclusive esto, aquí le podemos dar medium, aquí show el nivel de recorte, que nos lo muestre. Y esto lo ponemos acá, para que no veamos eso simplemente. Pero no tiene mayor, solo para que no lo veamos, para no pues, como confundirse, o para no confundirse. Pero de todas maneras, estos, estos, tres, estos tres iconos, y pues dejarlos porque sean visibles siempre estos. Y no moverlos, moverlos solo cuando se sepa que está haciendo, porque si no vamos a tener problemas. <risa> Entonces, nada, aquí ya pues aquí ya está el archivo, aquí ya está lo que necesitamos, y, y, y que las capas ya están, pues, pues está todo reconocido, importadas, las plantas, todo. Si queremos apagar, por ejemplo, los ejes, porque eso no, no los queremos ver en el momento, pues los apagamos y no hay ningún problema, aquí está todo y aquí ya pues ya se puede ya en la otra parte que siga haciendo más adelante ya eso es simplemente modelar los muros y aquí ya está todo o sea aquí ya están los muros y ya está todo simplemente es arrancar eso sería lo que pues ya para eso sería todo para que nada más simplemente que pues lo insertar o sea resumen insertar link importar y listo o sea sobre todo que el archivo esté bien trabajado para que no tenga ninguna, ningún problema vale listo cuídense